Y vamos a darle. Ey, Alejo y En la clanda yo la crucé se me puso pa'l perreo. Me dice al oído que le cumpla su deseo. Dice que me ama, pero yo no le creo. Como una atleta, ya le da el repiqueteo. Cuando me mira la cara, se me pone media pizza. Y si se baja la luz, es peligrosa como un. Que si prende un leño, prende un leño, prende un leño, prende un, prende un, prende un leño, prende un leño, prende un leño. Si quiere sonar como nosotros, póngale peño. Y yo le doy, si quiere rápido lento. Me voy por la grande y vamos a darle presión que suba la tensión. Cuando llegamos para el y pinta María el polvo y entró otro blon que te traje este son. Hoy en noche te perreo, así que bájalo de slow. Y dale suave, ya tú sabes este cuerpo mami tú tienes la llave. Y dale suave, pero bien lento. Tranquila mami, disfrutemos el momento. mandarle suave, Que ella tú sabes que es un tumbando Suba la atención cuando llegamos, palpar y pinta mar y alcohol. Baby, enrolo otro blon que te traje este son. Hoy es noche de perreo, así que bájalo slow. Entro al under pero estoy en mi casa. Lo picamos, lo enrolamos y lo quemamos en la terraza. 420-247 estoy en la galaxia, siempre ready para y también para la amenaza. Se preguntan que lo que es. nadie sabe lo que pasa. Pongan un recate, suena quien sí se destaca, si se trata de GD. Besaqueo, a mí nadie me reemplaza la baby, besaqueo. Besaqueo. Besaqueo. Besaqueo. la baby del besaqueo Besaqueo, besaqueo, besaqueo Besaqueo, la baby del besaqueo Besaqueo, besaqueo, besaqueo, besaqueo. La baby del besaqueo En la clan de la cruce se me puso pa'l perre peligrosa peligro está como Uzi La presencia llegó, así que empecé a mover el boot. Y estos paranduleros son payasos.